Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Soy Chavi Luque. Vamos con Países Bajos en el Festival de Eurovisión. Fueron uno de los países que abrieron el festival en 1956 y siguen participando a día de hoy. Así que vamos a ir con Países Bajos. Un saludo sobre todo a mi amiga Julia que vive allí, a todos los holandeses y a todo, todos los suscriptores también y a todos los que estáis viendo el vídeo. Pero en especial a mi amiga Julia, te quiero, te envío un beso. Vamos, con Países Bajos en el Festival de Eurovisión. Bueno, en el debut no sabemos la plaza. segunda canción que enviaron en el 56 y tampoco sabemos en qué plaza quedó. Pero en el segundo año fueron primeros Debe ser primeros a los últimos. Pues me ha gustado más esta. Bueno, otro triunfo. un Qué bonito es el idioma holandés, y qué difícil de hablarlo. O sea, no podría pronunciar ninguna palabra que está cantando este hombre. Bueno, esto sí. Fueron últimos... What is this? O sea, he visto figuras de escayola con más... ...expresividad de la cara. <risa> ¿Qué era eso? Bueno, el 63... Año de nacimiento de mis padres. Y fueron últimos empate con unos cuantos países. Uy, qué ojos más rasgados, qué guapa. Fueron 64. Tendré que ver el vídeo que me dejáis tener en comentarios, porque en estos vídeos no sale la, el vídeo, solo sale la imagen y me han dicho que está el vídeo por Youtube, tendré que echarle un ojo. es suficiente! Es que la canción de The Deep también dice esa palabra. <ríe> no sabía lo que era. Fernando. En Filippo? Antonio. <ríe> Qué bueno. <ríe> Ring, ding, ding. Ok. A mí me gusta Smoke. Bueno, primer puesto, empate con cuatro países, del que ahora recuerdo Países Bajos, porque lo tengo delante. Francia-España. No recuerdo si fue Luxemburgo el cuarto país. Y aquí está el problema con el empate, en cuando quedaron en primer puesto. Luego ya se solucionó, pero el problema no era existente cuando quedaban en empate en última posición. pero y, y en primera posición pues no existía ningún método de desempate, así que ganaron cuatro países. ¡Oh, cuánto pelo! voz Saskia Qué bonito canta Uy, dos en el 72 Se parece un montón Se parecen muchísimo de la chica que lleva no sé si lo, es un órgano y que lleva aquí Ay, no sé pero eran muy altos y otro triunfo en el 75 dingadong ring ring ding ding porque los títulos tienen estos, estos nombres de onomatopeyas La otra cantante ganadora también era en Ring y Ding, y Ding, ¿no? algo así. Oh, qué vestido más bonito. Y ella es la chica que he dicho que se parecía a Lucia Cat, ¿no? <ríe> Aquí no se parece tanto. Esta composición está mucho más elaborada. Escucho muchos más instrumentos. Ha pegado un cambio de golpe. Okay. <laughs> Colorado. Colorado, Well, Colorado, oh, yeah. Colorado, Canta como si fuera tan fácil. Abre la boca y sale su música. Ahí ese instrumento. Se puede escuchar por las periferias de, de Mi ciudad Hold on, take it, oh. marcha como que queremos este fin de semana marcha me gusta más bonita. 89, es el año de nacimiento de mi hermano mayor. Las canciones que me gustan están en malos puestos. Y las que menos me gustan están en buenos puestos. Tendré mal gusto. 93, mi año de nacimiento. Y sigo buscando la canción favorita del 93. pues esta puede ser una buena candidata eh, me gustaba alto. pues bueno, es que yo creo que si voy a Holanda le debo llegar a la gente por la cintura. ¡Oy! me rompe fue la representadora de, del año pasado en Rotterdam, y luego la veremos otra vez de nuevo, no sé si era el año 2007, pero bueno, quedaros con esta canción, que la prefiero. Bueno, nos vamos acercando a los 2000 y se nota. Oye, me gusta Marlene. Marlene, será... Con brillo, por favor. Esta canción es de Eurovisión, ¡ay no lo sabía! Pues pensaba que no era ni del festival, ¡oh my god!, ¡oh my god!, me acabo de quedar muy loco. Una de mis canciones favoritas de 2004, me hicieron muy bien, como para quedar 20. A mí me gustó mucho. Wow, ¡Wow! Grace. O sea, esto es lo más grande que ha traído Países Bajos a Eurovisión y no se clasificó cuando esto era para ganar. O sea, what? Por favor, que venga otra vez de nuevo. Una canción que me encantaba, porque en, eso, en esa época empecé a tocar el jembe, y hasta me lo tocan, y pues bueno, me hizo ilusión. Pues sí, era 2007, Celia Roomblade, on top of the world. Una canción buena, pero no tan buena como la que envió la primera vez. Y no se clasificó, que esto es lo, lo, lo mejor, o sea, bueno. Ay, no me acordaba de esta canción también. Una buena canción para, como para no estar en la final. Uy. Esto era demasiado desfasado. A ver, me lo encuentro en Benidorm o en Marinador y sí, pero en Eurovisión no. Pero bueno, otra vez que no se clasifican. Y la verdad, bueno, una canción diferente. No es la mejor del mundo, pero es divertida. Y ella lo hizo muy bien. Bueno, otra vez sin clasificarse, tuvieron una muy mala racha Países Bajos. Y muchas veces injustamente, como Gleis Grace, como Three Gs. ¡Me encantaba Joan Franca! ¿Por qué no hicisteis que esto estuviera la final? Era una canción muy bonita. Y se acabó la mala racha. Vamos para arriba con Anouk. Vaya Masterpiece. Qué bonita que es esta canción, la verdad. De mis canciones favoritas, junto a My Impossible Dream. Cómo hicieron esta actuación tan bonita, por favor. Un segundo puesto muy, muy, muy, muy merecido. Increíble. Me encantó. Sobre todo ella. Y esto me duele todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no está en la final? Trijimtie Osterhuis, el impronunciable nombre. Me encanta esta canción. Pues por eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, una buena canción, pero no era de mis favoritas. Increíble la armonía de estas tres hermanas, buenísimas. Buenísima, muy bonita. Me encantó cuando haga la actuación y se abrazan las tres. Bueno, Waylon, uno de los integrantes de The Common Limits. Ya podría haber sido ella, que me gustaba muchísimo porque esta canción no me gustó absolutamente nada y bueno, y el último ganador por Países Bajos en la canción que ha, ha batido récords de todo tipo Duncan Lawrence con Arcade una actuación que ya veis un piano, micro y su voz simple para bueno, 2020 una canción muy bonita de Django con lo bonito y sentimental que era esta canción y luego en 2021 no sé quién eligió esa canción porque era muy fea <risa> con todo mi perdón pero es que no Es que no creo ni que le guste a él mismo esta canción brócoli Y esto fue tan bonito Como canta en directo O sea, el escenario se le quedaba pequeño Una voz personal, preciosa Me encanta ella Precioso, precioso como lo hizo Steam. Bueno, hasta que el repaso de Países Bajos en Eurovisión, wow, con muchos contrastes de, de buenos puestos y canciones que no me gustan, de malos puestos y canciones que me encantan, de, de canciones que no han pasado a la final y se merecían estar ahí compitiendo por el primer puesto, como en 2005, claramente con Glenys Grace. Eso fue doloroso, a más no poder. Bueno, hasta aquí Países Bajos en el Festival de Eurovisión, espero que sigan esta línea de estos últimos años, han quedado en muy buenas posiciones, así que Países Bajos, seguid, seguid así. Bueno, hasta aquí el vídeo, si os ha gustado no olvidéis de darle like, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo.